Las autoridades de la Ciudad de México van a atender ahora los reportes ciudadanos a través de una aplicación, la de Supercívicos. Esta app, que ya permitía a los ciudadanos grabar videoreportes de 30 segundos sobre los problemas de infraestructura y servicios públicos en su comunidad, está estrenando una nueva característica llamada Respuestas, mediante la cual los usuarios van a poder recibir un número de folio de las autoridades competentes y además ser notificados cuando su reporte haya sido solucionado. La primera autoridad en sumarse a mi un número de atención a los usuarios es la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, mientras que la delegación Cuauhtémoc también lo hizo.